It's a boy Randy King Amber Wanna kill Io casson Ma pensi parlare mm -mm. Ma pensi che Oh yeah yeah yeah Ma pensi safari Ya mi Bonnet ma bonde Ma pinzi kicha. Una cupada de la una cupada de una la Baby, kwenye you love, niko makini Look at me, on ya jamini Kwa kweli kukuwacha sitamani Kuwa na wezi jari umasikini Sijulizi, utakusha hadilini Bege kobega upote duniani Crazy couple, ni siwa wili Tu, hebu hebu ncho na me dijo que family mili, mili, oculi, atari, unazidi utamu ya asali su cali, una zidi, Ooh, una zidi ya kalagi, balagi, bala, ya mi mabonde, mapenzi kicha Oh yeah, unakupanga na Oh yeah, una up, up, Una na kuchuka Up down, up, up, y na, na ya ba zuluka me, soco zangi, amoure, amouré, es en este país una rebelión. Oco koma linga, me changea changa nteka meliyo, oco banda kobeta, oco bwaka te, la coquima oh tunan silite. yeah, kanga miso baby, kanga matoy, baby. oh ba enemi na ba shalo, tonya neti miselike <laughs> Yeah, batonda meke, namukili, batamite mama be. Oh. Onyata tonya tabango. Licima feliz mapenzi kitchan, oh yeah yeah yeah, mapenzi safari, ya milímar a mamabónne, mapenzi kitchan, oh yeah, pura cúpara de la cuchúga, pura la uh, lima ya, lima donde ah.